No cagues tan deprisa, no nos lo enseñes más, no mandes por el whatsapp los frutos de tu hoja. Imprime unos carteles en los que salgas tú, vestido de corita y con un tanga azul. Hace mucho tiempo tu muelina se fumó, píntate unas flores en la calva con betún y solo rima con verdú. Verdú, verdú, verdú, rima con puturru, haces que tu calva reluzca con tu luz. Verdú, verdú, verdú.